Decirte que el primero de octubre comienzan las inscripciones para el propedeúptico. El propedeúptico es un curso que debes hacer sí o sí para los que quieren estudiar medicina en la universidad. El curso tiene un valor de 1.200 bolivianos que equivale a 175 dólares que incluyen dos textos. Los requisitos para la inscripción son fotocopia de célula de identidad o DNI o tu pasaporte si eres extranjero, fotocopia de boletín de calificaciones del colegio. Si tienes alguna duda puedes entrar en contacto con ellos a través del número de WhatsApp. WhatsApp Que yo te voy a dejar acá en la descripción Donde tú podrás preguntarle cualquier duda que tú tengas Acuérdate que el curso propedéutico es indispensable Y sí o sí tienes que hacerlo para poder entrar a la carrera de medicina Si te preocupa que sea difícil, pues no, tranquilo El curso propedéutico te prepara para el examen Donde solamente te preguntarán lo que ellos te van a enseñar No necesitas preocuparte por los temas que van a llevar a